Bolsas de basura de colores y perlimpieza. Disponemos de un amplio catálogo de bolsas de basura, para residuos orgánicos e inorgánicos, de todos los colores y medidas, para los sectores de sanidad, oficinas, doméstico, industrias... Disponemos de bolsas de basura de 52 x 58 centímetros hasta en siete colores diferentes. Bolsas industriales de colores, de 85 x 105 centímetros para separar residuos y con distintos grosores. También disponemos de bolsas con autocierre de distintas medidas y grosores. Sacos de basura y bolsas específicas para 12, 20 y 45 litros, para nuestras papeleras de diseño Brabantia.